¿Qué tal amigos? En el día de hoy vamos a hablar acerca de los pronombres personales en español. Personal pronouns en Spanish. Y los pronombres que vamos a trabajar son Yo, Tú, Él, Ella, Usted, Nosotros o Nosotras, Ustedes, Ellos y Ellas. Comenzamos con Yo. I, yo. Tú, you. Tú. Él, he, él. Ella, she, ella. Usted, you, usted. Recordemos que el usted es muy formal. Nosotros o nosotras. We, nosotros o nosotras. Ustedes. Este es el you o oh, en algunas partes se habla de you all. Ustedes es plural y terminamos con ellos o ellas. They, ellos o ellas. Bueno, y regresamos nuevamente al primer pronombre personal: yo. Bueno, amigos, recuerden que este material lo pueden encontrar para que lo utilicen en clase en mi tienda virtual de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo en la caja de descripciones les dejo el enlace para que vayan directamente a la tienda. Muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.